Media Cloud es un fabricante. Nos dedicamos a relacionar tecnologías. En definitiva, lo que hacemos es que determinados diferentes proyectos de software libre participen entre sí. Creamos un entorno en el cual gestionamos esas tecnologías de conectividad y diferentes software para que eh, trabajen conjuntamente entre ellos y poder solucionar los problemas en el día a día de las empresas. Somos cinco personas actualmente y luego colaboramos con una red de, de personas que, que participan en nuestro proyecto y que bueno, que dependiendo el proyecto que sea, pues participamos con ellos. Sí, hacemos, hacemos mucho networking de empresas, lo cual llevamos, como comentaba en, en la charla, lo que es esa interacción que hacemos con los distintos softwares, también la llevamos a la hora de, de desarrollar trabajos pues, con otras empresas, colaborando y haciendo pues, posibles ciertas cosas que igual necesitarían de, de un esfuerzo mucho mayor dentro de una única empresa, ¿no? Pues podemos decir que el, el, lo que hacemos al cabo del día, lo que hago yo personalmente, hay una, una parte muy importante, que es investigación, pero realmente de cara a lo que nosotros hacemos es la automatización eh, y esos microsoftwares o middlewares que hacen posible eh, esa, esa colaboración entre distintos softwares para dar una solución concreta, ¿no? para solucionar una problemática concreta. Entonces, realmente lo que es trabajo, trabajo, trabajo de, de programación y diseño, eh, estaría el 90% destinado a lo que es el desarrollo de ese, de ese middleware o esos microservicios de integración. Bueno. Lo que necesitamos es conocer el software libre, las diferentes soluciones y tecnologías de software libre y necesitamos gente con una amplia experiencia en cada una de esas tecnologías de software libre para poder cumplir los objetivos dentro del, del desarrollo de cualquier servicio que estamos desarrollando al respecto. Si nosotros no tenemos un conocimiento profundo sobre determinada herramienta siempre buscamos o tenemos contacto con gente que es realmente su, su verdadero fuerte. ¿no? y servirnos un poco de ellos y colaborar con ellos pues precisamente para desarrollar eh, nuestro trabajo de la manera óptima. Absolutamente el software libre es la solución al respecto. Nos permite desarrollar a un determinado nivel que jamás eh, en colaboración con determinadas tecnologías de software libre pudiéramos abarcar nuestros objetivos. Sí, bueno, y con respecto a lo de mucha gente dentro del mismo proyecto, yo creo que, al contrario, es enriquecedor, porque igual podemos ir con la idea preconcebida de que lo que nosotros hemos pensado, diseñado, proyectado es perfecto y de repente la visión de, de otra persona te hace ver que, en qué puntos es más flojo ese, ese diseño ¿no? y juntos, colaborando, pues hacer algo mucho más fuerte y más sostenible. Y lo que significa es llévate tu dispositivo a tu trabajo, a tu lugar de actividad. Básicamente, todos estamos trabajando con dispositivos móviles. Hay una, ha habido una revolución en estos años en ese aspecto. El dispositivo móvil en muchos casos lo proporciona a la empresa, pero en muchos otros el propio trabajador ya dispone de él. Una vez que ese dispositivo está dentro de la empresa, luego se aplican diferentes tecnologías y métodos de seguridad y de control sobre ese dispositivo, lógicamente, porque viene desde su, de su hogar. ¿eh? y bueno, está, es algo muy interesante. En este aspecto nosotros lo que se desarrolla desde el punto de vista de movilidad en soluciones y respecto a lo que es el concepto BIOZ, la persona no requiere de conocimientos técnicos o sea el entorno que nosotros los entornos que nosotros desarrollamos son entornos que son muy sencillos de, de, de, de gestionar y de manejar o sea está pensado digamos para un niño de 12 años y para un padre de, de, más de para una, una de más de 70 ¿eh? eso es hay que buscar dentro de lo que es el diseño de una interfaz que igual no es más a lo que nos dedicamos pero en en algunos proyectos como el que llevamos de movilidad actualmente, eh, pues hay que diseñar eh, esa interfaz para que personas no técnicas tengan todas las capacidades de una persona técnica sin necesidad de esos conocimientos. Yo podría darte una charla aquí de, de muchas horas y hablar un poco del proyecto concreto, pero, pero para hacernos una idea acercar una interfaz de un administrador de sistemas para controlar dispositivos móviles de alumnos ¿no? pues acercársela a un profesor que no tiene por qué tener ningún tipo de, de conocimiento técnico. Pues eh, yo creo que ya está la página publicada, ¿no? e, imtlazarus.com Estamos en ello, o sea, hay una web que es IMT Club y en cuanto a movilidad, que tiene que ver BIOT con la movilidad hay una web que es imtlazarus.com y que estará disponible en breve. En próximos días, en próximas semanas.